Víspera de fiestas, está Carlos Gallo aquí con nosotros, gracias Carlos por estar este lunes, tan particular, ¿no? no por favor, sí. Imagino sí. que esa imagen te duele en el fondo. Sí, la verdad es que para nosotros, digo, eh, el programa por, por un lado, digamos, ¿no? Claramente que duele la situación, la situación de extrema vulnerabilidad por la que, atraviesan, en la, la que atraviesan millones de argentinos y argentinas, por supuesto, eh, bueno, por supuesto que a partir de este del decreto, digamos, que establece un impuesto o, uh -huh. o, o este dólar soja, digamos, que se llamó, eh, que se tomó una definición para de acompañar con el incremento de de la recaudación, acompañar a personas que se encuentran en extrema vulnerabilidad, me parece que está bien, digamos, uh -huh. ¿no? Escuchábamos recién, escuchaban, yo también escuchaba detrás de cámara. Eh, los testimonios de un montón Son de durísimos. mendocinos y mendocinas exactamente y también lo que lo que creo que decías vos, no sé si lo decía Pablo muestra la necesidad de hacer una fila durante toda la noche sí, sí. Yo, yo puedo agregar algunas cuestiones en términos operativos uh -huh. para para, eh, para tratar de que no haya tantas filas o que no, no, no hagan esa, las filas desde ese horario digamos porque es algo totalmente innecesario pero yendo a la sí. pregunta sí, la verdad es que la situación es muy compleja pero bueno eh, entendemos que, que este programa o que parte de la recaudación que lo establecía así cuando uh -huh. se decretó eh, Este programa que se llama programa incremento exportador eh, Tenga como finalidad Exacto. o entre una de sus finalidades acompañar a personas que están en situación Vuelvo a repetir, de extrema Acá estamos vulnerabilidad estamos límite, yo conozco personas que no tienen laburo Que no tienen cómo llegar a fin de mes pero que tienen la obra social, por ejemplo porque se las da la madre Quedan afuera Exactamente Estamos hablando de personas en extrema vulnerabilidad, eh, personas mayores, un refuerzo alimentario. Sí, por supuesto, digamos, entre quienes, digo, dentro de los requisitos, eh, entre 18 y 64 años, no y quedan excluidos quienes cobren cualquier prestación del Estado, tengan un trabajo, una uh -huh. jubilación, una pensión, o cualquier prestación del Estado. También quienes tienen obra social, o quienes tienen movimientos bancarios, o digo, hay personas que no cobran una prestación del Estado, no tienen ingresos registrados, pero tienen una tarjeta de crédito, por ejemplo, con consumos. Está Entonces, bien, pero también bien, eh, lo, lo, de, lo del mercado pago, por ejemplo, ¿de verdad también si usaste mercado pago alguna cosa? Te, por ahí, viste, te pagan una changa, este, y vos tenés mercado pago porque lo tenés, porque es gratis tenerlo, y te pagan, no te pagan una fortuna, te pagan... 2.000, 3.000, 5.000 pesos de una changa que hiciste y, y no tenés otra meta, y te lo doy por Mercado Pago. Y bueno, te deja sí. fuera o tener un... Sí, cualquier tipo de movimiento de cuenta en los últimos 60 días que han excluido, eh, digamos... Ahí me parece que no hay demasiada días. lógica, debo serte honesto. En esa parte, este, más allá de que la determinación no es tuya, Carlos, pero no, siento no, que ahí no hay demasiada lógica. Y la verdad, Tano, es que cuando se implementa cualquier política pública se establecen los límites sí. y los alcances, ¿no? No, eh, en digo, eso está bien. La definición o el criterio, por supuesto, que es una es parte de los análisis, pero vuelvo a repetir, es un programa que tiene un, un, un universo eh, eh, como lo tuvo los ingresos familiares de emergencia y demás. Eh, Sucedió lo mismo en los ingresos familiares de emergencia, las categorías, entraban categorías A y B y las C quedaban afuera, uh -huh. digamos, ¿no? Es un límite fino de eh, establecer cuáles son los límites, digamos, y los alcances de cada de cada política pública. Bueno, en este caso, eh, sí, y lo mismo vuelvo a repetir, si sí hay movimientos en la tarjeta de crédito en los últimos dos meses, también, eh, ya, también esa, tampoco Esa te la banco, te digo, bueno, está bien, yo quisiera que fuera un poco más amplio, quizás las cuentas no le dan al, al Estado Nacional, al gobierno, y te digo, está bien ponele la de la tarjeta de crédito, la de mercado pago no la entiendo, sinceramente. El, y el hecho de tener una obra social tampoco me parece, porque si a vos te la da tu mamá, tu papá, y vos estás en al límite, y mínimamente tenés una obra social como para ir y pedir que te atiendan, no, no, no creo que, que debiera ser un impedimento. Insisto, te lo estoy planteando a vos porque es lo que tenemos más cerca, sí, sé que sí, no sos sí. el responsable directo de esa decisión, pero te lo tengo que decir. O sea, son, son, son criterios y está bien. Eh, Agustina, hablabas eh, Carlos del Universo, eh, a nivel nacional estiman un millón, pero ¿tienen el número más o menos en Mendoza de cuántos podrían llegar? No, no tenemos el número, Sí, siempre podemos establecer proporciones, digamos, no hay un, un número determinado. La verdad es que es difícil también determinar este número porque volvemos a una situación como la que se dio en el ingreso familiar de emergencia un montón de argentinos y argentinas que, un, que no han accedido nunca a una prestación del Estado. Así que en este Cierto. caso entendemos que vamos a acreditar eh, o vamos a ingresar a la base de datos un montón de mendocinos y mendocinas, argentinos y argentinas, que no están alcanzados. Podemos decir que son aproximadamente 45 mil por una... Cuestión proporcional uh -huh. y también podemos decir que ya, digamos, de ese millón, en la web del ANSES durante el fin de semana hubieron dos millones de ingresos para requerirlo, uh -huh. con rechazo o aceptaciones. Claro, ¿no? y después le, la comunicación es que ya ha llegado a 100.000 personas Exacto. que se han inscrito de forma online en este caso. Exactamente. Eso, eso es muy importante porque hay, hay gente que nos escribe que está desde ayer a las 5 de la tarde haciendo cola. Vos decís, no es necesario que hagan cola desde tan temprano. No, eh, primero, eh, bueno, con respecto a eso que me parece que es muy importante porque, digo, en, en cuanto a la comunicación o lo que yo puedo decir desde de este lugar es intentar eh, evitar que muchas personas se trasladen hasta una oficina de ANSES, no porque no queramos recibirlo, uh -huh. bienvenido sea, lo vamos a recibir, sino para que eviten hasta claro. el gasto en transporte, digamos. ¿no? Esto que también Entonces, lo hables ahora en Guaymallén, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, que sí, es algo sí, que sí. se replica, el este señor las... se quedó ahí a dormir, se llevó la vuelta a dormir y se quedó ahí, digo, se replica en todos... Pero está país. bueno aclarar entonces que lo pueden hacer por internet, hay muchos que no tienen acceso a internet, estamos por hablando supuesto. de personas que están al límite, límite, límite, entonces este, ni siquiera tienen ese acceso. Pero este, van a ser muy rigurosos con el control. También entiendo que hay muchos que van acá por las dudas. Bueno, sí. en realidad no hay ningún control que haga el trabajador de la ANSES. Está no, no, todo está sistematizado. y Se está cruza todo cruzado, la información. Está todo cruzada la información. Claro. Sí, Pero yo, lo digo, digo, ¿sabes por qué? Porque ah, muchos van con la esperanza de, y bueno, me la juego y veo. Bueno, lo, los sistemas hoy claro. en día informáticos, no, digo, no, no hay margen de error en ese sentido. Eh, eh, voy a, Voy a... A, a detallar un poco, sí. me parece que es importante para poder clarificar esto, decir primero que se puede inscribir por la ANSES, sí. en la web de la ANSES, que en el caso de que tengan las herramientas, en los operativos que realizamos o cada una de nuestras dependencias, no es hoy el único día de inscripción, digamos vamos a tener, eh, vamos a tener la primer, el primer día de pago el 14 de noviembre y vamos a tener dos semanas para el primer proceso de inscripción. Se Voy a tratar tiempo. de ser claro. Durante dos semanas vamos a inscribir, quienes se inscriban durante esas dos semanas van a cobrar el primer pago el 14 de noviembre. Uh -huh. Si hay argentinos y argentinas que se inscriben después, irán a cobrar los dos pagos juntos o irá algún cronograma de pago paralelo. El primer día de pago... En noviembre va a ser el 14 de noviembre. O por hoy tienen dos semanas, digo, para evitar esto también, Exactamente. ¿no? Porque... Bueno, eh, eh, eso es, es importante. Quienes tengan un trabajo registrado, jubilación, pensión, no van a poder percibirlo. Quienes perciban, quienes sean titulares de Asignación Universal por Hijo, asignación familiar, por supuesto, porque son monotributistas o trabajadores uh -huh. eh, registrados. En relación a de dependencias tampoco va, les corresponde progresar cualquier tipo de plan social, eh, y también escuchaba una persona que decía que estaba desempleado, si está percibiendo la prestación por desempleo tampoco, tampoco. Le, le, va, Carlos, le va a dar Carlos, y esto es para el grupo familiar, digo, si alguno de la familia recibe algo de eso, ¿se queda fuera toda la familia o, o individualmente alguno puede acceder? Eh, depende del programa, digamos, si estamos hablando que el potenciar trabajo hay un eh, lo está percibiendo una persona y cónyuge no percibe nada y le va a corresponder a esa otra persona, digamos, uh -huh. ¿no? Es, o sea, individual. es individual. Exactamente, es individual. por eso también eh, con respecto al nombre, ¿no? el IFE, que se ha replicado como IFE. Hubieron unas etapas de ingreso familiar de emergencia, esto es un refuerzo alimentario individual. para personas mayores. exactamente Ahora, por Ahora, eh, hay un límite también que está bueno decir, que es aquellos que tengan algún tipo de automóvil, eh, moto... Bien. Con, eh, es hay una cuestión ahí con la antigüedad, ¿verdad? Exactamente, quienes tengan inmuebles, embarcaciones, bueno, quedan, quedan, es eh, lógico, claro. quedan, no, no están incluidos, y quienes tengan vehículos eh, que sean menores a 10 años, de, me, menos quedan de afuera 10 años los modelos de antigüedad. 2012 en adelante. Exactamente. Exactamente. Si vos tenés una motito 2012 en adelante, una motito, lo que sea, te quedás afuera. Exactamente. Digamos, acá también recordemos que hubo, en, en muchos casos, en este caso no sería el problema. Con los refuerzos anteriores no hablaba de la antigüedad tanto del vehículo, sino hablaba de quienes tenían más de un vehículo. Y en muchos casos ¿Sí? se daba, creo que lo hablamos alguna vez acá, que se daba en muchos casos que tenían algún vehículo que había quedado tirado y que nunca los habían dado de baja y eso les impedía. Bueno, acá en este caso, quienes tengan un vehículo... Eh, menor eh, de 10 años, de una antigüedad menor a 10 años, van a quedar no van a quedar incluidos dentro del programa. Eh, no sé si tenés algún dato, Carlos, sobre la posibilidad de algún otro bono que pueda incluir quizás con menos dinero a más personas en una situación un poquito mejor. ¿Eso no, no está en estudio, nada? Bueno, eh, hay, han habido distintos programas Eso desde sí. que hemos iniciado la gestión sí, sí. de gobierno, ¿no? incluso en De este hecho, momento... durante la pandemia también hay que reconocer que muchos trabajadores cobramos el sueldo por el aporte del Estado. Por supuesto, el ATP en ese momento, el REPRO sigue vigente, ¿no? El REPRO 2... Eh, pero desde que se inició la gestión está, digo, la tarjeta alimentar como complemento para el pago de la Asignación Universal por Hijo, recordemos que se está pagando un complemento para el salario familiar, para todos los trabajadores registrados en relación de dependencia, el, el monto del salario familiar es de 8.471 pesos, se está complementando hasta llegar a 20.000 pesos por hijo o hija, estamos hablando de los trabajadores registrados con menores ingresos, quienes tienen un trabajo en relación de dependencia. Las jubilaciones se está pagando también un refuerzo durante los meses de septiembre, octubre o noviembre. Eh, bueno, y aguardaremos a ver si hay alguna novedad, pero digo son muchos los sectores de la sociedad argentina eh, que están atravesando una situación bastante compleja, pero si sí hay una decisión del Estado de, de un acompañamiento. ¿Alcanza? Uh -huh. Bueno, claramente no alcanza, nos digamos, uh -huh. y, y claramente también la salida es que haya mayores posibilidades de trabajo, porque Bien. si nosotros le preguntamos a cada uno de los que están haciendo fila en las puertas de nuestras dependencias, por supuesto que quieren tener un y trabajo sí, registrado sí. con obra social y con las condiciones eh, que, que eso establece. Así que, eh, bueno, la salida es mayor producción, mayor trabajo, pero también entendemos, digo, y desde el ANSES, que el ANSES, por las características y por la tarea, atendemos contingencia de la vida de las uh -huh. personas, digo, con sensibilidad y con empatía, entendemos que... Eh, hay que acompañar, estamos llegando a fin de año y todas estas personas, bueno, vuelvo a decirlo, escuchábamos los testimonios, ¿no? Atravesando una situación muy compleja, así que el acompañamiento del Estado es clave con una prestación que dice refuerzo alimentario para... Sí, sí. O sea, el, el objeto el último... Comer. Es para sectores indigentes. De hecho, eh, Victoria Tolosa Paz hablaba de sectores indigentes. Nos preguntan mucho, Carlos, no sé si, Tanito, tenés algo en particular sobre el bono, me gustaría preguntar sobre el tema jubilaciones, sí. porque nos han preguntado mucho sobre la nueva ley que estuviste explicando acá en alguna oportunidad, pero que todavía no tiene su tratamiento en el Congreso. Bueno, seguimos esperando que en la Cámara de Diputados por supuesto se trate, eh, viene a ser un plan de pago de deuda previsional, algo simul, similar a una, a una moratoria. Eh, bueno, por supuesto, seguimos esperando que se trate en el Congreso de la Nación. Sabemos que está en agenda en el Congreso de la Nación. Ahí, digo, desde hace algunos meses eh, hay, hay varios proyectos, digamos, eh, que se están tratando y se van definiendo las prioridades, no es algo que me competa a mí. Sabemos que se aprobó en la Cámara de Senadores, esperamos que se apruebe en la Cámara de Diputados. Y, bueno, eso permitiría que, no sé, que muchos accedan ¿no? a, la, a la jubilación. Permitiría que muchos argentinos y argentinas, también no eh, cuando pensamos en esta, en esta situación, porque cada una de las medidas es, es, es motivo de discusión, no eh, bueno un montón de argentinos y argentinas, escuchábamos una mujer que tiene 82 años, no por la moratoria que está vigente, y de, digamos habría que analizar 62, la situación. 62, años, 62 años, exacto. Cuando, cuando sea atendida seguramente irán a analizar esa situación, si tiene hijos o hijas, a ver si puede con la moratoria y el uh -huh. reconocimiento de aportes por tareas de cuidado, alcanzar una prestación eh, previsional sería importante, pero bueno, en ese caso esa mujer podría estar percibiendo una jubilación. Y también pensemos que... De, de, cada, eh, de cada 100 jubilados y jubiladas que nosotros podamos encontrar en la calle, en las puertas de nuestras oficinas, si no hubieran existido las moratorias provisionales eh, 60 no estarían cobrando absolutamente nada. ¿Qué hace una persona con 75 años de edad 80 años de edad sin ninguna prestación? Por eso la salida es mayor producción y mayor trabajo, pero también me parece que tenemos que pensar en términos de derechos, la jubilación es un derecho y de qué manera desde, la, desde el Estado se acompaña... Eh, a cada argentino y argentino. Carlos, gracias eh, por, por el favor. tiempo, eh, por venir este lunes tan particular con tantas personas intentando acceder a este, este bono. Muy gentil. 8.29 minutos de la mañana. Ya comenzó la.